Cuando el profesor devuelve eh, la tarea, el alumno recibe un aviso en su correo indicando que se ha devuelto su tarea y se le indica que le ha devuelto la tarea con el nombre que tenía, se le informa de la nota obtenida y puede ir a ver los detalles de la tarea pulsando sobre el enlace correspondiente. Ya tenemos aquí la entrega. Vamos a ver si acaba de conectar. Yo lo tenía abierto. Bien, ya conectado. Va a la tarea, carga. Y esta tarea, mi primera presentación, que se entrega el 17 de septiembre. Vamos a mi tarea y vemos los comentarios que ha hecho el profesor y tiene nuevamente activos los documentos para poder modificarlos, cosa que antes no podía hacer porque estaban entregados y pendientes de la corrección del docente. Entonces, en este caso, eh, vamos a añadir, inserto una imagen, que era lo que se le había sugerido. Bien, a partir de ahí sería hacer las tareas, las correcciones, de acuerdo a lo que se ha planteado. Subimos una imagen, selecciona la imagen para subirla, por ejemplo esta de aquí, abrimos, sube la imagen y la colocamos dentro de la presentación. Mientras va subiendo, ya está la imagen. la colocamos acá, la movemos, ponemos centrada y con el botón derecho decidimos que la vamos a enviar al fondo para que quede detrás. Bien, perfecto, ya está guardado, volvemos a la entrega y volvemos a enviar la presentación. Se vuelve a enviar la presentación, en este caso va sin comentario. Directamente presentada y vemos que ahora si pretendiéramos modificar la presentación, lo hacemos, pero me dice que el acceso está denegado. Ya no tengo permiso para acceder a este documento, por lo que los cambios no se pueden guardar. Volvemos a cargar sin los cambios no guardados. Lo reconectamos y se vuelve a cambiar porque estamos pendientes de la corrección.